El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial. ¿Cuál es la relación entre política, democracia y justicia? Escuchamos a muchos políticos hoy día en Francia, en España y en otros países decir aunque esté imputado o investigado no puedo abandonar la política porque me necesita la democracia, me quiere la voz del pueblo. Eso mismo dicen los dictadores en África y en otras partes del mundo por respeto a la voz del pueblo, a la democracia Por eso los términos democracia y política son a veces tan devaluados Lo que es importante es preguntarse ¿cuál es el objetivo principal, fundamental de esta política y democracia? Cuando el objetivo fundamental es restaurar la dignidad humana y el bien común entonces, democracia, política y justicia caminan juntas Lo dice el mismo Papa Francisco Restaurar la dignidad de cada persona y el bien común deben estructurar toda política económica Ese es el tema más importante Lo decía el otro día eh, el economista Sarch, que hoy existen iniciativas muy interesantes como la economía colaborativa, la economía solidaria, la economía del bien común y la economía del desarrollo sostenible con la agenda 2030 y él dice la responsabilidad es nuestra podemos elegir el futuro pero no lo dejemos a los políticos y a los financieros porque no pueden, ni quieren, ni saben solucionar los problemas de la sociedad es nuestra responsabilidad promover una economía de desarrollo sostenible, una sociedad inclusiva y un compromiso global. El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial.